Hace, hace como 20 años en la ciudad de Pasto y mi emprendimiento es los tamales, entonces por pues eso es que es el medio de, de sustento mío, el trabajo mío, ¿no? de los tamales tolimenses que son únicos aquí en la ciudad de Pasto porque aquí hacen todos tamales pero no iguales iguales a los que yo, a los que yo elaboro, ¿no? dicho por la misma gente, dice, ay, por fin llegaron tamales buenos a Pasto porque aquí no, no, no conseguimos tamales pero no iguales, yo los vendo empacaditos con su ají, con su arepa y también el, el servicio de domicilio, lleva el pollo, lleva la carne, lleva el huevo, la papa, la zanahoria, el guiso, lo que pues, contrata el de alimentos, y que arroz y su sazón tradicional. Yo no vivo con el papá de mi hijo, entonces y yo siempre lo, pues, lo he sacado adelante prácticamente sola, porque antes pues, yo no vendía tamales. Entonces, pero ella, como esa es una tradición de familia, entonces yo seguí que el pues, negocio de, de los tamales pues ya nos conocimos con el profe Carlos con todos los profesores de las capacitaciones entonces ellos nos, nos dijeron pues que había que habían unos cursos ¿no? que si nos queríamos inscribir pues, claro sí, pero si nos interesa entonces entonces nos, nos inscribimos y terminamos la capacitación y, pues, la capacitación es que estudiaba. acá pues también me sirvió hasta porque aprendí un poco siempre han sido, han sido pues, excelentes porque siempre aprenden uno aprendiendo mucho muchas cosas cada, en cada emprendimiento en cada capacitación uno va desarrollando como más habilidades entonces ya uno va teniendo un poco más de conocimiento a pesar de que pues casi no tuve estudios sino hasta primero de primaria entonces yo no tuve estudios porque nosotros vivíamos en el campo pues a pesar de eso pues sí yo me he ido superando Sí, pues porque uno también quiere superarse, ¿no? Entonces yo me he ido superando y ya he, he ido un poco ya mejorando las, los conocimientos y con las capacitaciones pues ha sido excelente porque me ha ayudado muchísimo para llevar uno la contabilidad, llevar, saber, no llevarlo, a sacar los gastos, los costos, eh, hacer el libro diario, llevar uno como un registro, ¿no? De, de lo que uno compra, de lo que uno vende, y cuánto gasta en lo que compró, en cuánto le, le ha quedado así. Entonces ya me ha servido para, para pues tener, adquirir ese conocimiento, de, de llevar como así sea en un cuaderno, pero llevar un anotadito lo que, lo que uno vende y todo, lo que gasta de agua, luz, teléfono, abrir como un local, ¿no? porque la gente pero me lo estaba pidiendo. ¿no? que pues quería venirse a sentar, a tomarse un café, a charlar, a comerse su tamaladito, no tener que ir. Entonces pues me lo estaban pidiendo, pero pues en este momento pues todavía no, no tengo pues, la capacidad. Entonces ahorita lo que necesitamos más que todo son clientes. A, pues, más aunque a pesar de que yo sí tengo, tengo clientes, ¿no? pero más que todo necesitamos como más clientela. Entonces y, pues esa sería pues la meta mía de poder tener no solamente ese local, sino varios. De, porque el producto es pues, bueno, que la gente me gusta harto, que lo llaman unos pelipiales, que, que lo llaman de no sé dónde, de, que lo llaman de, de Nariño, que tal, veo que los tamales, que tal, no es aquí en Pasto, ah, qué pena, no ser acá. Entonces, entonces a mí sí me gustaría, pues, si ya más, ya con el tiempo, tener, un tener menos dicho, una fábrica grande, y darle empleo a todas las madres, cabezas de familia, toda la gente que pues, que necesite su empleo, para sustento, poder ayudar a las personas. A mí me pareció muy, muy chévere, porque ha sido una experiencia bien buena. Fueron bien amables, bien, bien chévere, que le dan ganas de venir a, a capacitarse, porque son excelentes personas. Me enseñan bien, me explican bien, y si uno la llama las veces que sea, no dice, pero es que ya no, tal y te explican a uno bien y tal y tal. Entonces, eh, ha sido excelentísimamente. Entonces los invito para que vengan a las capacitaciones, que es muy bueno y se llevan un gran conocimiento.